piedra de toque, el momento fundacional de, de, de, de, de la cultura ¿no? o de las culturas de las formas sociales concretas de las figuras sociales concretas implica por un lado un implica digamos básicamente un violentamiento de la naturaleza de la naturaleza interna y de la naturaleza externa entonces digamos que este es un punto ya de, de, de, de tematización de la violencia ya como una violencia digamos ontológica fundacional ¿no? Y, y no está, o sea no lo mencionas mencionas este, como digo yo es una lectura más superficial de la problemática de la, de la violencia desde la obra de Echeverría ¿no? entonces hay que entrar como a lo más fundamental esa es la cuestión, ¿dónde están los fundamentos ¿no? de un concepto de violencia en Echeverría? ¿no? finalmente termina él concluyendo que es una claro, no con esas palabras, pero su conclusión es eso que la civilización es una civilización de la violencia y luego lo retrabaja digamos ya en un nivel ya de configuración histórica que es en las 15 tesis sobre modernidad y capitalismo, ahí todas las tesis prácticamente están atravesadas por la cuestión de la violencia capitalista y ahí también este, digamos me falta a mí en, en tu ponencia por ejemplo la, la, la mención de la explotación del de trabajo humano, la explotación de los seres humanos ¿no? la cosificación, que es una violencia extrema, o sea, no solo la extracción de tu valor ¿no? sino la cosificación de la persona y este, eso no está, por ejemplo eh, y creo que es indispensable, o sea que si no hablamos de eso no estamos hablando de, de las nociones echeverrianas de violencia ¿no? a modo de las discusiones estas escolásticas de Echeverría que se hacen ahora por ejemplo la facultad de filosofía, no todo el mundo pero abunda, esto abunda y digamos yo, en todos los coros lo, lo, me gusta subrayar ¿no? que esto es este, una falsificación de alguna manera de, de, de la obra de Echeverría ¿sí? y del aporte de Echeverría ¿no? y bueno, un, una violencia en segundo grado sería ya eh, escuché por aquí que, que Daniel había hablado de la, de la administración de la barbarie Claro, si hablamos de, de la administración de la barbarie y del terror que es en lo que estamos unidos ahorita por ejemplo en México y de lo que ayer escuchamos una magnífica ponencia en el caso de, de Colombia ¿no? eh, diría Bolívar Echeverría que esta administración de la barbarie y esta digamos ya eh, eh, eh, eh, situación actual es la consecuencia de la escasez artificial. Ese es otro punto en el que él insistía mucho siempre, ¿no? Y que también creo que no se puede dejar afuera de la problemática de violencia. O sea, crear escasez artificial cuando ya hay las condiciones de vida para que todo el mundo coma, para que todo el mundo este, viva una vida digna, ¿no? ¿Qué más violencia podemos este, referirnos, no? Entonces, sí siento que es este un tratamiento de la violencia ya muy hervido, muy aséptico, muy escolástico, y eso es digamos lo que, lo que quería yo criticar. ¿no? Bueno, ese sería de, de, de la otra ponencia. Y por último con, con Mario, que me parece una ponencia muy eh, interesante, ¿no? eh, La mención, creo que, que, que, que le caería bien, digamos, mencionar también el impacto de los lumbrises. De ¿no? Que es algo que mencioné ayer, el momento en que los grondrices empiezan a discutir, porque ahí se redescubre la crítica de la economía política en, en otra clave. ¿no? Ahorita no me acuerdo el nombre del, del que hace el ensayo introductorio de la edición del siglo XXI, ¿no? que es bastante bueno ¿eh? ese ensayo introductorio. ¿no? Se llama Un mar es desconocido. ¿no? Ese me, me gusta, digamos, da la idea, y por supuesto, pues, el comentario fundamental es el de Rodotsky. Perdón, ándale, L, L, L. Y por supuesto, bueno, el, el, el, el caso de Rodolphe. Y en ese sentido, creo yo que, que, que se agranda más todavía la figura de Lukács, de Korsch y de los teóricos de Frankfurt que mencionas, ¿no? Porque finalmente ellos fueron precursores de esa lectura desde Marx, desde, desde, de esa lectura, en esa clave de Marx, sin conocer los grondrices. O sea, escribieron antes de que los grondrices se empezaran a discutir. Y creo que eso les da como mucho más este, jerarquía teórica, ¿no? Y que valdría la pena. Ahora, de, de, del contenido de los grondrices, por ejemplo, creo que, que, un poco volviendo al tema de la antropología, que creo que es esencial retomarlo, eh, esta parte, esta sección que le llaman los formes ¿no? de las formas que preceden a la producción capitalista creo que es algo que también este, eh, revoluciona de alguna manera ¿no? el entendimiento de, de la obra de Marx y además está muy vinculado con lo que fue su última, su última preocupación de estudio que él se dedicó a estudiar este, la etnología que había en su época ¿no? esta cuestión de los cuadernos etnológicos. Y también después, eh, no, no tengo bien claro en qué momento se publica el, el, el manuscrito este que se llamaba capítulo sexto inédito, que son las conclusiones del tomo 1, ¿no? que Marx por razones este, que no sabemos exactamente por qué, no lo, no lo incorporó en la versión final del tomo 1 que en vez de capítulo sexto hubiera sido como sección octava ¿no? porque son siete secciones entonces era como una sección conclusiva que decidió no incorporar, o sea quedó en uno de los manuscritos previos pero ya en la versión ya de lo último, lo que va para la imprenta lo saca y no sabemos bien por qué pero finalmente eso revela toda la intención de la crítica de la economía política de la y, y eso se, se empieza a discutir igual en los sesentas. O sea, de nuevo, sirve un poco para, para darle su justo valor y su justa dimensión a estos eh, eh, autores, ¿no? Como Forge, como los teóricos de Frankfurt, como Lukács, por el vino de, de, de, de, sin conocer esos textos, haber justamente leído en esas claves, ¿no? Y, este, y bueno, y me encantó la, la, la, la mención final a, la, a los manuscritos económicos filosóficos porque justamente es esto que, que se ha abandonado, que algunos autores lo, lo, lo trabajaron durante algún tiempo, hubo una discusión, pero esto de es una antropología marxiana, digamos, ¿no? Entonces eran los comentarios así, que quería hacer. ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí? Ah, ¿No? bueno, pero eh, eh, ¿no dice, no está de moda, pues, claro, no. <risas> Pero tampoco estaba de moda la discusión de ser, si está No, yo creo que es importante esta esta sobre todo de ustedes los jóvenes. Porque igual fue una una discusión trunca, una discusión que no se acabó circunstancias más bien desplazó y que, y que no tuvo de nuevo de un desenlace eh, eh, que pudiera eh, pues, por lo menos documentarnos o mismo en el caso de la presión, y que Y que pienso yo, o sea, por vías realmente extrañas y raras, que eh, vuelve a ser pertinente a través de, de por ejemplo, problemáticas que tocaron eh, Silvana... Eh, de de sí, es decir, que vuelve a ser pertinente porque pone sobre la mesa de discusión de nuevo esos tres ingredientes de la educación integral eh, como ensayo para la integración, más o menos. Eh, vamos, hay que llenar el hueco hay que llenar el hueco de esa discusión pública y de estos elementos emergentes para alguna educación lideradora a través sobre todo ¿verdad? entonces creo que es, es vamos, aunque pudiera hacer un trabajo realmente arqueológico, yo creo que no lo es porque puede ser eh, eh, estar en vías de, de una constelación de caminar, con, con eh, vamos, bien. En el caso de, eh, de una parte de la política, pero no más tendría una pregunta, bueno él preguntó por, por, por ejemplo eh, Yo me pregunté por profesor de Castro, que eh, un demógrafo que estaba preocupadísimo por la sobrepoblación, porque eh, las ciudades empezaban a crecer desmensuradamente ya en la época de los de los 40, los 50, empezaron a hacer en Entonces, se preocupó mucho por esta cuestión de la población e introduce también una, una problemática relativa a, a la naturaleza. ¿no? En aquel entonces nadie iba a pensar, nadie pensaba que la Amazonia debe pues, no estar siquiera amenazada. Y ahora no está amenazada, está prácticamente destruida. Entonces, pues, vamos. Puede, puede ser igual un elemento arqueológico que puede eh, estar al lado, pero yo creo que, que en esta reconstrucción que están haciendo, eh, acercarse es nada más para, para ver qué tanto podría eh, eh, hacer la portador de Castro, ¿Por porque de hecho tampoco ya, ya no se ha <risa> cabido, desapareció de nada. Y yo creo que todavía en los 60 es muy reciente. Eh, no sé si tuviste cuenta en algún momento el ensayo de, de a la luna crítica de, de, de Benjamin, eh, porque igual plantea con un asunto de medios y fines y le da una salida pues, muy, muy, muy poética, pero ya de nuevo ver, muy pertinente a la cuestión de la producción. La revolución, o sea, de la salida de esta violencia mítica a través de una violencia que llaman... En este coloquio que se ajustó al tiempo pero no pero el margen de eso creo que traes eh, también a, a, a, acá una discusión que los sedicentes miembros de la escuela de frankfurt <risa> Esteban ha dedicado varios artículos en su contra, de Franco, sin Franco, este, este, para descartar la teoría crítica frente a los que se ostentan como teóricos críticos sin serlo y que justamente fundan eh, su, su decir, además básicamente, en, en estas acusaciones que tú demuestras falsas con respecto al abandono de adorno, todo, sobre todo del propio Marx. Yo creo que esto nos pone en la discusión, esta presencia de Marx dentro de la configuración original de la teoría crítica, pero después de su desarrollo, de, de, vamos, de este más crítico de la abstracción, vamos a decir, como una de las armas más poderosas del de entendimiento, del de establecimiento Forma en la cual se configura el fetichismo y todas estas cosas. Creo que es, es muy importante, igual, que, pues, acordar la de Bepesuid, eh, yo creo que más desconocido pero a través del cual es posible una crítica muy muy radical de, eh, vamos, de estos enclaves en los cuales se construye el, el, o se justifica el discurso pues, de el uso de la, de la abstracción. A mí me gusta mucho esa parte porque es crucial. Y creo que ayer se traía cuenta en la del 57 que eh, no, ahí, ahí esta crítica a esta abstracción y a esta eh, naturalización de, los, de los, los conceptos a través de los cuales explicamos las cosas eh, se denuncia y, y de alguna manera se supera ¿no? entonces eh, recordarnos el hecho de que detrás de pues, un lenguaje tanto cifrado en la jerárquica negativa están estas problemáticas creo que muy bien a mí me gusta mucho esto ah, sí, eh, así eh, brevemente primero este, para Yankel eh, eh, la pregunta sería sobre todo eh, alrededor de estos temas eh, la de la violencia artificial y la de la relación de la comunidad del espíritu con este tema y con las otras eh, digamos figuras eh, que mencionaste como a Hannah y Bolívar Echeverría de la primera parte eh, me atrevería eh, de inicio a colocar, o sea, que pensar esta cuestión de la violencia sacrificial en relación a la fenomenología de espíritu, sobre todo obviamente, o sea, en la discusión eh, autoconciencia eh, y sobre todo esta parte de eh, Señor y Cierre, o sea, que son una eh, lectura muy francesa, muy tipo eh, Collève, ¿no? O sea, al escucharlo así pensaba <coughs> en que cuestiones tipo Baudrillard y Collève y no eh, temas propiamente eh, de Hegel o de la fenomenología. O sea, porque yo en la fenomenología me quedaría del entendido de que en efecto en la discusión en torno a autoconciencia está este tema, o sea, eh, el modo eh, violento, intersubjetivo, eh, si se quiere, como un modo eh, de afirmación de lo humano. O sea, yo diría eh, que sí, pero pues justamente el destino de la argumentación de la fenomenología es precisamente eh, mostrar, bueno, de parte de Hegel es así, como este tipo de modo... Eh, mental práctico es un modo eh, mental práctico inferior con respecto a otros un modo eh, incompleto falso todo lo que se quiera pero de, de definitivamente sería lo último que un modelo como para la acción humana no al contrario de hecho eso debería llevarnos a concluir deberíamos estar en un estado constitucional o sea y no en estas cuestiones de, de violencia eh, que precisamente eh, yo creo que en, entraría en este tema de cuál es, eh, en todo caso, la violencia eh, última, fundamental y totalmente defendible eh, para Hegel, ¿no? que ustedes mencionan en el comentario, o sea, la violencia contra la naturaleza, o sea, yo pensaría que a efectos de tematizar violencia en Hegel, un aspecto que no se podría quitar nunca es ese, o sea, el derecho y deber pleno del espíritu sobre la naturaleza, efectos de alguna manera eh, de negarla y construir, eh, de nuevo, o sea, el universo de lo espiritual sobre la base de lo natural como solo eh, base. ¿no? Entonces, bueno, yo pensaría que o esa violencia en Hegel, eh, en grande, tendría que llevarse a ese terreno eh, y que de nuevo, o sea, en, en todo caso, lleva a la defensa de estos instrumentos institucionales que favorezcan la violencia contra la naturaleza y eh, más bien el sentido de las relaciones de reconocimiento entre los eh, sujetos. ¿no? Y la otra sería justamente, eh, de, ¿de qué manera eh, integras en, eh, en tu lectura la, estos hilos de la fenomenología del espíritu con tesis de Arendt o de Bolívar en Chevería? Eh, o ahí no acabé de entender qué tipo de relación propones, o sea, eh, al mencionar eh, y abordar la fenología, qué relación tiene esto con Hannah Arendt eh, y Echeverría, ahí no, no entendería realmente eh, cómo se establece esto. ¿no? Eh, igualmente, eh, el tipo de relación que establezcas entre Arendt y Echeverría tal vez daría una clave, ¿no? pero... Eh, Sí, sí, seguiría pensando, o sea, la filosofía del espíritu ya tiene una proto-enseñanza eh, de la necesidad absoluta de la existencia del Estado, ¿no? Algo que en general en Arendt y en la Ciudad de pensaría que no estarían de acuerdo. Eh, y para, eh, Mario, eh, también brevemente... Eh, Acabé entendiendo eh, que era esta cuestión que de, de repente discutimos, que, de, de cuál es la relación de la teoría eh, crítica, eh, sobre todo en la de Jorge mejor ¿no? con respecto a la eh, economía eh, política, ¿no? de, de si sí hay o no eh, una lectura de la economía eh, en ellos, ¿no? eh, y sobre todo a partir de esta idea de Habermas, eh, que rescatas. Pero, eh, Pensar de, bueno, eh, yo, yo creo que argumentas bastante bien eh, la base epistemológica de una posible orientación, o sea, decir, de, bueno, eh, hay economía eh, en Adorno de una manera muy general, eh, desde el momento en que Adorno se inconforma con la metodología de análisis de la economía política clásica en inspiración de Marx, es decir, de, bueno, son abstracciones muy eh, matadoras de lo diverso y en ese sentido... De, de facto son falsas, ¿no? Pero que sí, o sea, en lo más general, eh, ¿de acuerdo? Pero, pues, toda la otra parte, o sea, que definitivamente más allá de eso sí hace marx o sea, el hecho de exponer, desglosar eh, y desmenuzar las categorías de análisis, pero ya de los textos, obviamente, de los economistas, o sea, de lo que realmente escribieron, eh, que se puede poner en contra con otra alternativa... Eh, filosófica, ontológica, epistemológica ¿no? pero que de eso en Marx definitivamente lleva a estudiar la riqueza de las naciones a citarla, a discutirla, a los textos de Ricardo, o sea, docenas de textos o sea, estamos hablando de miles de páginas de pura discusión eh, económica a nivel de lógica y análisis económico de Marx, y que me parece que es de fundamental como para darle cierto tipo de plausibilidad científica, como para pensar o sea, que lo que está ahí es eh, a efectos de crítica cultural o crítica social entonces, bueno, yo, yo podría hacer esta eh, como para eh, cerrar eh, el comentario. O sea, de acuerdo, en esa base metodológica general, sí, habría una relación de adorno con la economía, pero a efectos del otro, o sea, de lo que hace Max, de eh, analizar eh, y, y desglosar las categorías de los textos económicos, que eh, fuera de que esa sola que esté eh, en mente de Habermas o no, pero que yo seguiría pensando que sería importante aspirar a ese tipo, digamos, de presencia en el discurso, porque, eh, de nuevo, que en un Engels eh, o hasta en una Luxemburgo había algo así, digamos. Lectores eh, inmediatos o segundos de Marx todavía pensaban en la línea de Marx de que era importantísimo leer lo que escriben los economistas y criticarlos la sobre base, la base de lo que ellos eh, escriben, ¿no? Eh, y sí, o sea que a fin de cuentas en el siglo XX me parece en general en todas las tradiciones del marxismo eso eh, quedó algo de lado o se debe estar detrás de esta acusación que sobre todo puede quedar eh, para la escuela de Frankfurt como más eh, fuerte no porque bueno, a fin de cuentas en, Lucas, en los más ortodoxos eh, están en eh, discusiones todavía sobre categorías como salario y ganancia ¿no? acumulación de capital eh, ya sea a la base de la economía política clásica o de los textos monográficos de Marx pero hay discusión de, de, eh, de la lógica de la economía política y su crítica o sea, en ese sentido, eh, pensaría que a lo mejor es eso, lo que se podría todavía pensar que no está eh, en adorno de Horkheimer, o eh, yo invitaría a que lo pensáramos de ese mundo, o sea, de qué manera han decidido eh, con esta enseñanza de Marx, ¿Y hay que leer a los economistas y criticarlos. Actualmente la cuestión sería, hay que leer a la teoría... Eh, eh, a la teoría de la elección racional, hay que leer eh, aquí, sacarle todo eso y criticarlo bueno, o sea, eh, inspiración marxiana ¿no? de, si de eso se, eh, se tratara, no que ahí estaría, me eh, parece una acusación válida en general no de, a toda tradición, de bueno, eh, dentro de este discurso crítico, si se dice que tiene una inspiración de Marx, eh, ¿dónde está una crítica de la lógica económica la manera en que la pudo ejecutar Marx, de eso que me atreve a pensar que sería válido eh, preguntarle a Sadorno y Jorge qué tanto lo hace Bien, eh, me quedo nada más ahí Bien, el pie es una pregunta. ¿Es de su respuesta o pregunta? ¿Es una pregunta? ¿Es una pregunta? ¿Es una pregunta sí, nada más una cosa de la interpretación de adorno de entendí de de bien. El espíritu no, especto organizado o independiente de la humanidad. Bueno, en la eticidad Hegel casi define literalmente el espíritu como el rato de triunfía, cada uno con su conciencia. Entonces, y creo que si hay algo parecido a que el espíritu sea, o, se vuelve algo autónomo a humanidades en, en la de religión. Eh, bueno, yo te preguntaría más bien si tú suscribirías a esa interpretación de Adorno del concepto de espíritu Hegel, eh, bueno, a, a mi parecer creo que eso contribuye un poco a la manipulación pues de que el espíritu es una cosa aparte. Y más bien sucede la experiencia de que sea una cosa aparte, una cosa así como la ilusión real que pero eh, Hegel, o al menos su definición más sustancial del espíritu es ese, el programa de todos y de cada uno. Sería más? <risa> Entonces, nada más. Entonces, damos todos sus comentarios. Primero también, un poco en con estudio, cuando de la turma, porque quería con pero me dice, estoy igual y como fue un poco el la intención en parte de este pues sin debate de que era estas cosas están en moda o no. Tiene razón, no está en moda, Marcos. Me lo que fue que justo desde su modelo. Ah, sí, que libre. Yo que decir: lo que nuestro papel es como justamente tomar ese debate y lo que nos ha los Lo que hablamos es que nos muy hoy. No oportunidad en ese sentido. Y lo que quise decir en relación a lo de Daniel y Leonir, también un poco el sentido como dijo Marco y fue un poco también la intención de este coloquio de a tratar de. Comentar más el debate entre los, los críticos de la de de América Latina, porque algo pasa, ese debate que obvio no funciona tan bien como podría. Bueno, Brasil es otro idioma, pero en América Latina y los otros países tenemos este, el mismo idioma. La En de este debate está bastante limitado, no está bien a algunos eh, ponentes, eh, o algunas, algunas, algunos ponentes de otros países de América Latina. Y yo creo que a noche hablamos de eso, ojalá que algún día no sé en dónde, en qué ciudad. Que se podrá hacer el segundo coloquio aquí, en total, no sé, sea, a David Chávez, que se puede ir más en Quito. Pero digamos, la idea sería eso, ¿no?, poder seguir, tal vez en diferentes lugares de América Latina, seguir con ese debate, justo para un poco habría más este tipo de, de reflexiones, ya más colectivas, desde diferentes perspectivas. Y lo que quise decir en sobre la que es una pregunta, ¿no?, quiero va totalmente clara la exposición, no sé si no escuché bien eh, o si no lo dijiste, pero ¿qué, ¿a qué violencia te refieres? Es algo como en Sánchez Vázquez, algunos textos sobre violencia y insiste mucho que obviamente que se distinguir claramente, pero dicen muchos artistas cometen violencia, obviamente el artista que rompe una piedra para hacer una estructura que ejerce violencia sobre esta piedra, cualquier acto de corrupción es violento, ¿Es el, pero, eh, o la violencia de alguien que quema una casa. Para, a perder el espacio de una coronaria dentro de otro tipo de violencia que política de no personas, no haya la violencia contra personas, también eso misma se puede distinguir entre personas responsables de algunos actos criminales o de ciertas personas inocentes. Yo creo que es importantísimo, eh, no un acto de, por ejemplo, matar, a incluso la violencia, por supuesto, una violencia muy diferente que matar gente inocente en campos de exterminio. Yo creo que es importantísimo no hablar de las actos de violencia, porque eso siempre me decía, en estos años, una ascensión entre los humanos, uno como de cien, no como cualquier seribro, no solamente nosotros, porque fichos somos violentes. ¿no? Tenemos una relación violenta con un y No hay no, esta armonía, algún como luego a lo mejor quieren los románticos, esta no existe en la realidad. ¿no? Entonces, y hablar de ahí, no ser muy cauteloso, porque hoy en el debate del lado dominante esta construcción como la violencia, pero sí siempre sería mala, así, ¿no? Que totalmente absurda, pero tampoco, digamos, o se puede Yo Creo que ese es lo que para realmente debatir en serio, sobre este tema, habría que primero claramente definir de qué estoy hablando, de qué violencia estamos hablando, porque si no, no va a pensar abstracto que no dice el fondo. Nada, Esto es lo más que iría con el respiro de Sánchez Vázquez eh, subrayar,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 en el siglo XXI, ¿no? ¿Por qué lo hace? ¿Por qué las están salgadas? ¿Por qué no dejar subir los barcos seguros, etcétera, etcétera, etcétera? Sí, eres el Cabaña hacía cuatro mil años y cruzaba con toda tranquilidad. Sin un finito, ¿no? ¿Por qué ahora se volvió a ver, etcétera, etcétera? Entonces, no nos fíjense que no hacen las cuestiones interesantes o importantes si se habla de la violencia, pero nada como un comentario y sobre lo que dijo Marta. Marta, esta es una pregunta, un poco la relación al debate que tuvimos ayer. hicieron un poco como lo es tú lo de Bolívar Chifería y su propuesta de una sociedad por mercado pero no capitalista? Bueno, ahorita insististe en este punto, ¿no? De, de la mercancía y su importancia y la, de su crítica, de la teoría crítica de la escuela de Frankfurt. Hay una colega, claro, Marx mismo dice: Marx claramente define la forma de la producción capitalista en su sociedad, la define como un barren produciendo y ¿no? la sociedad que produce mercancías. Es una de las, de las digamos, prácticamente eh, sinónimos que usa para la sociedad de la producción capitalista. Entonces, si consideramos que esto es un absurdo el distinguir capitalismo de mercado, ¿no? porque aquella sociedad que produce la gente la, gente la produce, o hay 20 cambios en la mercado, ¿no? no la produce. Pero mi pregunta a ti sería eso? Si, si tú computarías esta crítica, ¿cómo dirías que esta distinción entre mercado capitalismo y capitalismo no se puede hacer, a partir de adorno, órgano, y Maximus, Lucas Corsco, piensas que sí sería posible desde tu perspectiva y tu lectura de los que mencionaste, de Backhaus, Reichert, etc. Lo que sí han sido a papá, se ha hecho como comentario biográfico, porque son generaciones muy importantísimas de estos maestros. A mí, cuando dijiste 90 años, me espanté, me di cuenta que yo era mi sueño también, que era mi maestro no tenía 90, no tenía 90, algo obvio, es la que la no pero era un momento tan grande. Varias generaciones de, de, de marxistas que tratamos de ser críticos, por eso me encantó cuando propusiste esta exposición porque México que, que casi son desconocidos no, no son a, no, casi de todo entonces me ese sentido también necesito de que creas este debate a los que ustedes hacer esta no sé si alguien más tiene eh, un comentario o pregunta que hacer o dar la palabra a los exponentes ¿sí? entonces la misma, el mismo, en el mismo, orden Gracias. A pesar de que ha habido una, una recepción amplia y profunda de la teoría física, se ve siempre, o casi siempre, como una reversión de lo ¿no? Entonces, eh, un poco la intención de esto es ir descubriendo, tal vez de manera arqueológica, cuáles son estos personajes que pueden tener, si no similitudes, sí si ciertas preocupaciones cercanas. Entonces, ese sería? El que es libro, del señor Cartografía de la pobreza. Gracias, por, por, por, por la indicación del, de la traducción del de estudio de la historia económica de Brasil. Porque eso es cierto, ¿no? no solamente hay una separación entre los centros académicos de América Latina, sino que hay una barrera casi china entre Brasil y todos los demás. En muchos casos es el problema de la traducción, pero también problemas de las divergencias en historias particulares de información, de nación, etc. Y por eso me llama mucho la atención esta referencia que se hace a Cayo Prado Jr., eh, es, es de llamar la atención que él es de formación abogado y sin embargo empieza a, a, a preguntar sus cuestiones de la historia de Brasil justo cuando entra en el Partido Comunista. Lo que más llama la atención es que en ese momento la obra de Marx no está conocida y él cuenta solo con algunos textos que él pudo eh, ir leyendo y para acabarla ni siquiera el de Lenin entonces, aunque era un partido comunista, en Brasil no había una línea muy clara excepto los dictados de las, de las internacionales, ¿no? entonces el que él se haya salido no solamente de un, de un dogmatismo, que ya, era, ya de llamar la, la atención, sino que ni siquiera tenía muchos elementos o materiales filosóficos, sociológicos para hacerlo. Digamos que mucho, mucho se basa en lecturas muy particulares de Marx y extraer cierta capacidad explicativa, que no va necesariamente en esta idea evolucionista o etapista, que era la que era más común en su época. Y de hecho por eso se, se une o se hace mucho más cercano a, a Sergio Walker, ¿no? esa necesidad antropológica de explicar, que no viene necesariamente de, de su lectura del marxismo o del este teatruismo de Marx o de la tradición marxista, sino que se apoya muchísimo en la geografía y la antropología. Entonces, más que si es una característica de, de, su, de su capacidad imaginativa, explicativa, pero sobre todo es una forma de subir algo que no tenía en su momento. Y eso creo que también es importante. decir. Y ni siquiera se pueden acceder a uno de los textos más importantes de Marx, menos todos los, los que se conocieron después, en, después de los años 30 que escribe, escribe Cayo Prado. Y más aún, que él explícitamente dice que su historia de la formación económica de Brasil nace de una particularidad de explicarse presente y que no ha encontrado ninguna de las historias económicas entonces empieza desde la colonia, es un texto impresionante de 500 páginas, pero no logra terminar nosotros dos. Porque... un poco propio de ciertos autores de su opinión. Gracias. Bueno, es, bueno, no sé qué pasó, fue un problema de comunicación, pero bueno, quiero aclarar primero y quizá respondería directamente a la pregunta que se habló, pero en el nuestro de ella. Sí, yo quise referirme a la violencia que establece un vínculo discursivo o práctico con la imaginación, creo que es un vínculo desde el inicio ¿no? y para eso distinguí varias violencias, pongan gerencia o sea, Bueno, varias concepciones de la violencia, ¿no? La violencia mental, para la cual los medios justifican los fines ¿no? y pueden producir parte, está cualquier. ¿no? Y eh, dos concepciones orgánicas, de okay. era digamos, eh, relativa a la violencia del pacifismo, la torre de la paz a la violencia dialéctica. Es decir, en esa concepción orgánica había una vinculación, eh, los medios lograban articular. Pues bueno, en el principio, cuando estaba pidiendo eso, un poco para responder lo que decían, lo que me repocharon aquí, este, no estaba hablando del concepto de violencia Bolívar Echeverría. Estoy eh, pleno, soy pleno, soy pleno soy de su pleno con Bolívar Echimerría en el concepto de, de violencia que asocia con la población. que habla de la violencia de las cosas en el capitalismo, que le llama incluso violencia borrada, ¿no? tiene la apariencia de la civilización y de la paz, pero que es sistemáticamente una violencia. Y, pero habla también de la violencia eléctrica, eh, eh, no que no es relativa a la transhumanización, pero también relativa, por ejemplo, al erotismo, ¿no? a, a la violencia que se establece, o que se puede establecer en las humanas de forma tal que no solo se destruya la, la, la relación que estaba establecida, sino que se construye una nueva. Entonces, eh, yo no sé si no todo suficientemente claro, pero yo me estaba refiriendo a, a la relación de la violencia con la administración. no estaba hablando del concepto de violencia en Bolivia Echeverría. Bueno, este... Eh, este y también pasó una cosa rara, ¿no? Porque yo literalmente dije que esta violencia deléctrica, y lo voy a decir, dice, es el de signo contrario a la deléctrica del conocimiento que de Hegel describe ¿sí? en el No dije que fuera esa violencia. Y al final incluso, por tú dices, ¿no? Hegel dice que es una figura super completamente de acuerdo O sea, Hegel está escribiendo el error de la autoconciencia cuando entra en esa relación. Digo que dije al final se trata de un puesto, o sea, de la certeza de sí mismo. ¿Quién le pone este, el, el, el nombre de violencia, <tose> de violencia <tose> dialéctica? Entonces, ¿es de Bolívar? <tose> por eso, ¿y? Por eso, ¿y? No hace más muy sentir. por qué, qué llamarle dialéctica? O sea, el o sea, escucho dialéctico es necesariamente. Bueno, ah, okay. okay. bueno pero es un problema de homonimia. ¿no? Dije, que lo que siguiendo a Bolívar le llamó violencia dialéctica. Entonces, bueno, y dije, ¿no? entonces... Ahí, en esa violencia de la lucha por la muerte de las potencias, yo dije realmente conduce a la, a la obstinación y a la desdicha de las cosas, no a la emancipación. O sea, yo comparto contigo que hay una sobrelectura comercial, eso eh, que incluso está bien contigo y que solamente ah, sí, claro, sí. Y sí. Y que se queda solamente en ese apartado. Y lo que yo estoy haciendo aquí es decir, incluso lo dije después, que más bien esta violencia tiene que ver. Cuando que él habla, ya en religión, de eh, la doble imaginación en entre la esencia divina y la autoconciencia, que <coughs> lo describe como un sacrificio mundo. Entonces, aquí lo dije literalmente. Entonces, insisto, no sé si hubo aquí un problema de comunicación, no sé qué pasó, pero eh, no estaba hablando ni de bulía de chavalería, no estaba tomando como modelo la lucha a la muerte de las autoconciencias. ¿eh? Eh, bueno, pues espero que con eso ya les este, claro, un poco las cosas y sí, pues pero... por eso no sé que es así por otra cosa pero eh, parecía que hay una relación o sea de eso con las nociones a fin de cuentas críticas hacia la violencia de Echeverría y de, de, de Hannah Gabbard entonces no es no ah no okay, es okay, okay, razón, no, la, no, no, la, la okay, el no, no, del espíritu con esas con no, las ideas de eso el marrúo contiga el boleto de Echeverría bien sí, la a colación justo con la relación entre muy o sea yo estoy tratando cómo ellos tratan la relación entre espíritu en la relación con la violencia no estoy haciendo ninguna asociación entre ellos. Teoría. Entre ellos. Estoy tratando como otra la relación medios sí. finales. Este. Perdón. Finalmente eh, lo de eh, violencia eh, divina de ¿sí? Benjamin Sí, sí, lo pensé. Incluso aquí hablaba de los medios puros son los que no lo dije, porque era un paréntesis muy largo. Este. Y sí, eh, lo que pasa es que. Eh, lo iba a lo de la violencia divina y de la violencia mítica. La violencia divina, la, la violencia mítica Benjamin, mí la define como una violencia que instaura y mantiene un estado de y lo impone. ¿no? La violencia divina es aquella violencia que destruye. ¿vale? Entonces, eh, esa violencia divina podría asociarse o no con esta violencia de ¿no? porque hay un momento destructivo en la violencia divina, pero no necesariamente hay un momento creativo, que es el que nos interesa encargar a medida de Entonces, este, bueno, me parece que ya igual me desviaba un poco del asunto que era una cosa potencia, pero sí, sí lo sigo en la extracción. Muy bien. Thank you. Que la que en español quien publica primero y se discute mucho es el primer número de cuadernos de pasado y presente en Argentina, justamente se publica eso, ¿no? Y me imagino que es una versión distinta de la de Kautsky, porque Kautsky se tomaba muchas libertades, ¿no? O sea, ajá, entonces, No, se hace una publicación en index ¿no? y, y en México lo publicó siglo XXI en España llegaron unos cuantos ejemplares a México en los 80s y no circuló y menos se discutió ¿no? y de ahí es de donde Engel saca el libro este del de, de origen de la familia, la propiedad privada y el Estado, pero como solía hacer Engel, simplificando y recortando mucho todos los estudios de Marx, ¿no? Su ánimo era de divulgación, pero en el mal sentido vulgarizado un por el pensamiento de Marx, ¿no? No sé, no segundo, no que la materia de a partir de la cultura de esos autores, no sé, si a lo mejor no quieras, pero no quisieras, decía algo sobre la posibilidad o no posibilidad de una sociedad de colmea claro, pero así que es totalitaria. Надеюсь, это так. Ну, как lo que significa, al mismo tiempo es más que eso. obviamente también es una capa. ¿Quién dijo esto? Después de todo es, ¿Es natural. Lo ¿Sí? Esta distinción, entre, esta crítica un concepto meramente mmm, crítico de la nación, ¿no? porque por un lado es eso y al mismo tiempo claro para nosotros es lo que hemos conocido con la segunda naturaleza. Entonces, justo lo que acabé de decir en el momento del coloquio, que el concepto de naturaleza y el concepto de sociedad, ya se está como invadiendo en, multa, en las dos direcciones, este, este debate influye ahí. A la segunda naturaleza es algo nefasto, es algo es la construcción ideológica, es la destrucción de, no sé, de muchas cosas, y al mismo tiempo es, es, somos nosotros los seres humanos civilizados, mismos somos de alguna manera ya se ha una naturaleza, ¿no? Porque no somos hormigas que sigan sus instintos, aunque haya gente que diga que quiere que hagamos eso, pero no lo somos, ahora vamos no, si quisiéramos lo podríamos pues ya. En ese sentido no es un concepto tan dialéctico, ¿no? Por un lado hay una construcción nueva en la historia necesaria y, y al mismo tiempo algo destructivo. Y creo que justo después de la crítica hacia Bolívar de creo que no ve suficientemente, sí sabe de estar dialéctico, obviamente, sí lo sabe, pero creo que a veces le falta radicalidad en su planteamiento. Y su rayazo toda la parte destructiva de eso, o sea, de la segunda naturaleza, ¿no? que sería la destrucción de los valores de uso, etc. Que es cierto, bueno, por lo que dice Macro, por supuesto, hay una cosa que vive a nivel mundial, de nuestra expresión, destrucción ecológica, todo eso es de pero al mismo tiempo está loco. Ahora me van a odiar por lo que voy a decir, pero justamente pensé con la el ejemplo de tan aislado, yo pensaba, claro, me empató con la Amazonas, es tan gigantesco y tan no, es impenetrable para nosotros que no sabemos vivir ahí. De no, es la que voy a decir, pero pues, no a decir lo que pensaba, claro. Lo voy a decir lo ¿no? mejor desde ahí. Las ¿no? chistes de visitaban esta frase de Yellings, los ríos en cierta época dividen la gente y no todos juntos. Y digo, sin, sí, por nada quiero ahorita defender a gente, los personas de Amazonas en absurdo, pero de todos modos, lo que quiero decir es la Amazonas no, también iba a ser ¿no? De alguna manera, también es un bloqueo en la comunicación. Claro, es muy ausente lo que digo, porque hay gente. ¿no? que está en otra lógica, pero eso es un poco problemático lo que digo, pero para nosotros los... Occidentales, digamos, en la, en la Amazonas hizo un bloqueo. Es algo que bloquea la comunicación entre los diferentes países que rodean esta zona gigantesca y, insisto, no lo digo ahorita para festejar su destrucción, pero para decir hoy en la naturaleza, eh, la primera la naturaleza, no es algo que se puede festejar. Muchas veces necesitamos pero también se asesinos por acá, es primera naturaleza. ¿no? Claro, lo que ya no es primera naturaleza es lo que pasó en Nueva estoy para explicar la inundación de la primera naturaleza era Susa tiene que tratar lejos dice que fue convocado a propósito 36 horas después que termine los huracán y empieza apenas la ilusión. Porque dicen que gobierno a propósito a veras con compuertas, usando el huracán de pretexto, etc. etc. Pero lo que quiero decir, sea como sea, los huracanes son destructivos. ¿no? Y aunque sean muy naturales y muy románticos, que son algo nefasto. Y, y al mismo, tiempo ejemplo, si los huracanes en México una gran parte del país estaría seco. Sí. Bueno, solo he en las partes de México cuando en la costa de Entonces, así digamos, esa es esta cosa muy dialéctica entre los y su naturaleza. Ninguna de las dos son festejables, ni, ni, no, uno mejor que el otro, y están en una relación muy extraña, un día no claro Y insisto, eso es algo que yo creo que en la teoría de la locación de probabilidad a veces es un sí, sí, bueno, yo nada más quiero hacer una acotación o sea, yo lo, lo que dije es que el capitalismo el, el capital ya llegó a un punto donde ya cruzó cruzó un punto de no retorno en donde ya hizo un daño irreversible en su base material de reproducción entonces ahí ya no es este eh, digamos el, el Wild nature, ¿no? O sea, no es la naturaleza salvaje per se, sino que ya es este, es una naturaleza que está cobrando venganza porque está devastada. Claro. O sea, precisamente porque el Amazonas está, la Amazonia está deforestada. Precisamente por eso hay huracanes de grado 5 en un número que antes no los veíamos, ¿no? Como Catrina. No hay un punto más nada no, más para contestar y a más determinada eh, pues, pregunta de la pregunta de Mario. Otra cosa que dice Schmidt es que la idea de que exista algo como naturaleza intocada, ¿sí, como no? primera naturaleza, ¿sí? esta solo suge con el paso. Pues todo ese debate no existe si no existe ya un pues proceso industrializado muy avanzado. La siempre mencionaba a los ingleses de Londres con sus camisas cuadradas, con cuadritos, y si le decía, que se iban a a sobre las montañas, buscando los picos que nadie, supuestamente nadie nunca ha antes, buscando la naturaleza intocada. Dice, a eso solo se le ocurrió frente a la ciudad más contaminada del mundo en ese momento, la más avanzada de los industriales, donde la naturaleza ya estaba muy destruida, etc. Ahí de repente surge el concepto de naturaleza toca, Incluso si ustedes son unos paisajistas, eso es muy interesante, en lo de los paisajes casi siempre aparece un puente como un perro caído. Ellos no pueden imaginarse un paisaje sin que haya intervención del homolino, pero alguna intervención sin no paisajes Incluso se acuerdan que el otro jugador, cuando le preguntaban por qué tantos segundos pisos, dijo, bueno, cuando llego en el avión ADF y veo el segundo piso, amigo este paisaje. ¿no? Ese es el paisaje, aquello que estuve en la ciudad de México, hacer más feo lo que en ¿no? el ese es el paisaje. Entonces, al mismo tiempo es la área romántica del paisaje. Entonces, ese es el campo, un ámbito central y lo del segundo, la naturaleza, y todo ese debate solo se da en nuestra época. No los llamados, eh, no sé, salvajes, ni siquiera hay que regresar ahí, pero otras, otras formas de reproducción no conocen, ni siquiera le no tocaba algo parecido para así no la iglesia católica. Ese no me siento, digo yo, pero es cuidado también. ¿Quién habla más de la virginidad, de las líneas de los ruso? Ruso, ruso? De ruso para acá, digamos, sí. ya con la ilustración. ¿Quién hablaba más de eso? No sé si es efecto la traducción de, de, de, de Eugenio Imaz pero la expresión sí, de una naturaleza que yo creo que fue el Kant. Los artículos sobre, sobre, sobre los la historia, los que publicó Imaz sobre lo que se llama sobre la historia de la historia, que son cuatro o cinco artículos de cambio, de 84, y 90, de Kant, y usa la expresión segunda, Es decir, eh, justamente para hablar de esta, de esta educación, de, de, de los objetivos de la identidad y de todo esto, que, que hace al hombre, al final, Sí, pero el problema es lo que se decía, que se construye precisamente una primera naturaleza. Esta es la secretaria de la ¿sí? Es eh, que hay tocada, o la lo que usen uso o si quieres, esta cosa auténtica, ¿no? esta idea es nueva, no es una idea que haya arriba antes, y ahorita viene el otro se sube, se sube, se la y, y, y va muy bien, ¿no? que se infecta, esta cosa, ¿sí? es un poco la idea de susto. ¿no? Esta causa de tocada se construye en un momento cuando ya se descubre. ¿No? Entonces, dice, en vez de ser ejemplos de los puras, los que más violan la niña, y sé, son los que hablan todo el tiempo de la, de la, de la virginidad, de lo son los mismísimos. Si alguien habla tanto de eso, te hace es Algo habrá de eso, ¿no? Por el argumento. Porque si no, se podría ni siquiera hacer este, este momento, no sé, invasivo, destructivo, no entendría ni siquiera para qué hablar de eso. Entonces, puesto el concepto del valor de uso intocado, es verdad, es concepto, es un concepto de aquellos que defienden las destrucción de este no digo que Bolívar tenga esto mente, por supuesto que no pero es peligroso, puesto supuesto que es un debate porque uno le toma el lenguaje de aquellos que justifican y inventan una ideología para justificar toda esta destrucción de lo que ellos lo llaman pero era la como se llama, en cada día la teoría diferente pero no, ese es poco lo que Schmitt era de manera maravillosa, una a veces casi sin marea, porque los textos humanos tienen que escribir en mi vida, no es el concepto de la cabeza de la naturaleza, uno a veces es un ejercicio de la parte de es muy interesante porque realmente logra, digamos, pero digamos no es, no estoy diciendo es una crítica, no digo realmente logra moverse en esta contracción dialéctica con una habilidad impresionante y es un libro que ha inspirado a Una vez me explicó en la última plática que tuve con él que este trabajo es un buen cargo, casi como obligación para novocamador. Ya sabes cómo queremos interpretar a Max, ahora te pones a ¿No? Le entró la obra y demuestra con citas y detalles en cada parte de sí siento lo que estamos diciendo. Es un poco como el del <tose> de Funer, que es un teórico y adelante, el de Lo estoy haciendo cuando es Ahora viene el joven, el que tiene el, el goyen. Consciente que no se habla tanto naturales, naturaleza como dos tres cositas de Marx de toda su obra ¿no? entonces Bob Schmidt demuestra eso no? que no es un viento de Hocker a es esta dialéctica de ilustración no es esta crítica a la destrucción de la naturaleza no es algo que Hocker no inventa para criticar a los estalinistas, como dice otro ¿no? Dice, el marxismo Marx ya lo pensaba eso es muy, es muy importante este argumento porque mucha gente piensa que Marx si a favor de la destrucción de la naturaleza tenía un pocasismo barato y solo después viene a como inventar un Marx crítico el argumento de ellos es todo lo contrario ellos inventaron un Marx estúpido ¿No? y ahí que empezar el Marx bueno, como dijo una vez a, a, el educador hace un momento dijo el marxismo de Marx <ríe> me encanta esa Marx ¿no? el marxismo de Marx no hay poco de ¿Cómo hubiera.? Eh, claro, esta, ¿Cuál es esa famosa frase italiana que, que citó el coloquio de Marx cuando dijo que no es marxista? era justo, justo con un debate de este tipo ahí, lo dijo. Donde desde Usea, Vergas, Azurich, escribe una carta diciendo aquí los progresistas que quieren acabar con todas las tradiciones de colectivismo global, de un socialismo precapitalista, digamos, lo quieren destruir, y dicen que esto dijo Marx. Dice marxista, ¿no? y si dice marxista es Max Tichot, hay que hacer lo mismo que en Londres expropiar todo el dolor, la, la, la, la colectiva hacer la colectiva hacia el capitalista y en un segundo va a ser socialista es cierto que usted dice eso y a Max le conté, no sé si está la está de los el, el esposo que el esposo de la carta escribe, si esto es marxismo yo no soy marxista donde viene esta famosa frase porque Max nunca ha sido tan estúpido en luego lo de sus seguidores, digamos, normático en ese sentido, Oka, oh, Madodo, Benyam y Macuse, no están inventándose, y Lucas, los autores, que claro, hay que ir a todos los autores que hace, no se inventa o sea, lo más que trata de descartar, y por pues, eso es tan importante lo que mencionan ustedes, los textos no publicados de Marx. ¿no? no es un invento de, de esta gente, sino si no hay cuenta entonces entonces más desconocido, y que, pero claro, descansó un Marx, pues es impresionante que aún sin esos textos ya lo declaran ¿no? Es eso como una prueba más, ¿no? una prueba adicional para que la ese yo creo que sí, sea efectivamente, importantísimo. Y, pero, eh, eh, lo digo tanto porque hace seis años estuve en la. en California, en Estancia, y tenían debates cuantísimos que eh, varios formales marxistas de Estados Unidos. Estaban todos convencidos que Javier bueno, Macron venía y son total antimarxistas. Justo, esta mucha gente estaba convencida, se le dio, justo porque critican un, un concepto de progreso sin plomo. Dice, pero Max lo tenía, Entonces, él lo critica, es anti-marxista Y era imposible convencer a los lo que quieres es este dogmatismo no, marxista que no existe, parece que el Estado de está bastante fuerte. Hay muchos marxistas, parece que es el país más marxista del mundo, me refiero a presencia de marxistas en universidades, parece pobre, lo digo en serio, no creo es el país más universidad. No, pero hay muchísimos. Fue ¿no? un congreso en el 2000 había más de mil marxistas, maestros de Estados Unidos. Era impresionante, ¿no? es una ejército marxistas en Estados Unidos, marginalizado todo lo que quieran, que llego que muchos de ellos son muy dogmáticos en la vida. Por alguna razón no les llegó este debate. Esa es la razón, de su paso, por qué Joachim se regresa a franco. Porque no logran penetrar el debate estadounidense. Nunca lo han hecho más. más ¿no? Pero Jorge Alarmado, la directa de la insulación, sí existe en inglés. Pero nunca tuve un debate, mucho menos que en el de la okay. Pero bueno, pero un poco, no sé si ponen un poco Espero que sea alguna tu convocación. Pero... No pienso que están <tose> ya. Está A ver, ya ¡No! refleja de alguna manera en los textos, ¿no? el, digamos, la medida obviamente que quieren hacer, lo que gustaría y no, porque no, no ha sido en vano, de alguna manera en términos de publicación en el debate. Es una y no sé, ¿cuánto, este, ¿cuánto tiempo necesitan para eso? Un año. <risa> <risa> ¿Qué estabas haciendo? ¿Qué estabas haciendo? haciendo? Comiendo, seguro. ¿Comiendo? Hoy o hace 30 años. ¿Qué fecha estoy? le falta la firma de Luis alrededor ¿cómo se sigue? ahorita va a ser yo ¿quién va va a ser Daniel? ¿quién va a ser Carlos ah, ¿quién de ¿quién ¿quién ¿quién Increíble, obvio. No, pues no, de de de de ya que él está aquí, pues tienes que hacer una foto de todos, por favor. No sí. más, vamos si <risa> sí, a tratar de hacerlo aquí afuera. Yeah. Eh, eh, o sea, ¿eh? Vamos a sacar una foto de este más cerca de la puerta en la camioneta. los si hay cinco se hace muchas cosas. ¿Por qué no se de hacer los datos? el nombre del gobierno y tiene por favor para mí sí. y la otra que está para mí y la otra que está para y en un año a que hay que hacer un nuevo ¿no? ¿no? Yeah, this is perfect.